Buenas tardes, eh, y bienvenidos a la sesión informativa del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Cooperación en un Mundo en Cambio. Eh, estáis uniendo participantes que estabais en la sala de esperar, disculpad el, el retraso. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. <coughs> Eh, como sabéis, eh, eh, está programada una sesión informativa. Eh, vamos a contar con la presencia de um, Liliana Olivier, que es la coordinadora del máster por parte de la Universidad Complutense de Madrid, con Carlos Gregorio Hernández, que es el coordinador por parte de la Universidad eh, Politécnica de Madrid, con eh, un profesor del máster de David Pereira, que es también de la, de la Universidad Politécnica, y varios alumnos. Que, que os van a contar de viva voz su experiencia en el máster eh, son Manuel Lira, Antonio de la Peña, Aurelio Martín que se conecta desde Brasil, eh, Paula Puche, Paloma Belón y Alexandra Rujas que, que también está online. Eh, eh, está, estoy con un compañero también que es eh, Andrés Ponce de un, de un grado también de la Politécnica que nos ha ayudado con la preparación de la sesión y con José Mil, que es la persona encargada de la comunicación de él del máster. La estructura de la sesión eh, va a costar de, de una introducción, eh, la presentación del primer y segundo módulo de, del programa, eh, la presentación del módulo de formación profesional y del trabajo final del máster. Eh, después eh, dejaremos unos minutos para que podáis preguntar las, las dudas que, que tengáis. Eh, un recordatorio de los trazos de inscripción y matrícula y la presentación de los canales de, de comunicación del Máster. Eh, breve, no, brevemente, eh, vemos que, eh, si veis la diapositiva, supongo que, que la estáis viendo, eh, el Máster eh, es, es un Máster en, en la rama de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, las facultades responsables son la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica. Es un máster que consta de 90 créditos, eh, tiene una duración de tres semestres y la modalidad es eh, presencial. Este año el curso 2022 22-23 ha de otros cursos el Máster va a impartirse en jornada de mañana. Eh, las universidades, la universidad ofrece 38, 38 plazas. Eh, en la edición actual, aquí podéis ver una, una breve infografía, eh, participan... Eh, bueno, las dos, las dos universidades, siete escuelas de la Universidad Complute, eh, perdón, Politécnica, dos facultades de la Universidad Complutense, 20 departamentos, hay más de 35 profesores. Eh, con el máster cuenta con dos becas de la Fundación Carolina y hay un histórico de un agregado de 196 entidades que colaboran con el máster. Y de cara al curso 2022 23 eh, hemos recibido 106 ofertas de, de prácticas y bueno el número de, de alumnos que han pasado ya por el máster son 340, eh, representados de eh, 28, 28 países. Si nos fijamos en las solicitudes eh, del máster, el agregado desde, desde el 2015 hasta el 2022 han manifestado interés y se han inscrito en el máster eh, un total de 1.667 alumnos de 65 países diferentes. Eh, y bueno, como decía anteriormente, se han, se han matriculado por el número de plazas 340 estudiantes a lo largo de todas las ediciones de 28 países. Y bueno, el perfil, también que se ha puesto un gráfico. Eh, como veis, el 65% eh, que, que han cursado el máster son un perfil más de ciencias económicas y sociales y el resto, el 35%, de carreras de ingeniería, arquitectura y otras titulaciones más, más técnicas. Eh, entonces, bueno, sin más, eh, doy paso a la presentación del primer bloque, donde Iliana Olivier, eh, nos, va, nos va a contar eh, junto con Manuel Lira la experiencia y bueno, va a moderar Paula, Paula Puche. Gracias. Vale, pues, Iliana, eh, ¿cómo crees que las primeras asignaturas aportan, del primer módulo, aportan esas bases de conocimiento sobre los procesos y la estructura del la, de la desarrollo y la cooperación? Pues, mira, yo creo que lo hacen de, de tres maneras distintas. Eh, por un lado, en el primer semestre, se combinan eh, asignaturas más teóricas con un clase eh, de tipo más práctico, uso instrumental, en este caso de metodología del de la ayuda o el de redes y alianzas, con asignaturas eh, también que tienen un componente transversal que luego va a perdurar a lo largo de la vida del máster. Y estos componentes transversales que yo diría que cruzan toda la oferta docente. Son, eh, por un lado, eh, las cuestiones de género. Hay una asignatura sobre políticas de promoción de la igualdad de género y hay cuestiones eh, de tipo ambiental o Hay una asignatura también obligatoria en el primer semestre sobre sostenibilidad es ambiental. Y luego, esto, esto a su vez se combina con otras materias eh, también teóricas e introductorias, eh, lo cual sirve también un poco de homogeneización para un, para un grupo de estudiantes muy amplio. Eh, de hecho, solemos tener. Dos grupos en el, primer, en el primer semestre, muy amplio y también muy variado en su formación previa, como, como acaba de explicar eh, Mónica. Estas asignaturas más teóricas, eh, bueno, un buen ejemplo de las teorías del desarrollo, pero luego también eh, hay asignaturas que son de componente más teórico práctico como el del sistema de cooperación. Siendo un máster de desarrollo, tiene también un cierto acento en, en la práctica de la cooperación internacional, por lo tanto hay una asignatura total sobre el sistema de cooperación. Okay. Muchas gracias. Um, y sabemos que hay como unos um, ciertos puntos de vista y conocimientos que son, como dices, transversales a las diferentes asignaturas. Entonces, ¿cómo se abordan en estas asignaturas de primer mundo temáticas similares? Pues eso lo hacemos de, de distintas maneras. Eh, por una parte, eh, hay tanto en el primer semestre como en el segundo un trabajo que, que hacen los estudiantes, que en no, el primer no semestre es individual, en el segundo, en de la modalidad que se elija es individual o en lugar, ese trabajo de fin de módulo. Eh, si bien ese trabajo de fin de módulo se va a hacer sobre una temática eh, ofertada por un docente y, por lo tanto, alineado con los contenidos de, ese, de, ese, de, ese, de, eso, de la manera que haya impartido, eh, también es cierto que se anima muy mucho a los estudiantes a que aborden esa temática, incluyendo las perspectivas y los elementos aprendidos en las demás asignaturas Y, de hecho, cuando ya se han entregado estos trabajos y han sido corregidos por los tutores, se presentan en una sesión conjunta a la que asistimos casi todo el cuadro docente o todo el cuadro docente disponible, y ahí se genera un debate sobre ese tema que puede ser de las Esto se va acentuando a lo largo de, de la vida del máster, porque de hecho, en el segundo semestre, eh, para los alumnos que optan por esta modalidad, se hace en, en, en una, un vamos un, pelea, un trabajo un en proyectos, donde ahí sí se va a plantear una problemática de desarrollo que va a haber que resolver desde todos los puntos de vista, pues desde el más arquitectónico, si bien el caso, hasta cuestiones eh, eh, de sostenibilidad financiera o de igualdad de género. Eh, y, y bueno, y esto es algo que, que a lo que se da continuidad también en este segundo año con el TCM y con las prácticas. También hay, perdón, y con esto termino, eh, a partir de este año... Y Mónica ha sido muy activa en esta en esta iniciativa. Se abordan eh, las sesiones de debate, en las que como bien sabes están más muy involucrados los estudiantes, no solamente moderando y, y, y participando en las sesiones, sino también incluso planteando temas en los que se eligen determinados temas que son debatidos por distintos profesores del máster desde distintas perspectivas. ¿no? habido una sesión sobre lo que significa la sostenibilidad ambiental en el marco de una agenda de desarrollo. Y próximamente, bueno, de hecho, estaba prevista, luego que tardará con muchos de salud una de las ponentes, se iba a hacer algo, algo similar sobre la propia aproximación a okay. la idea de género. Muchas gracias. Y bueno, Manuel, eres eh, estudiante, eh, ¿nos podías contar lo más destacado en tu experiencia de estas asignaturas del primer bloque y los aspectos más favorables? Sí, eh, bueno, yo creo que lo más, eh, digamos, significativo que ha tenido el máster. Eh, que yo soy un, un estudiante de este ciclo, ¿no? desde el año 2021 para, para terminar el ciclo digamos, el principio del 23. Eh, en el mismo título de máster hay muchas cosas que luego vas descubriendo durante el máster, que es esto, el desarrollo y la reparación. Eh, lo que a mí me ha sorprendido es que primero tenemos dos grandes universidades juntas: por un lado la parte técnica, que la aporta, digamos, la politécnica, y la parte más económica, social, que la aporta la competencia. Y cuando juntas esos dos factores, empiezas a hablar realmente, digamos, de una cooperación y de un objetivo hacia el desarrollo, digamos, eh, de los programas que están viviendo en general. Entonces, algo muy importante también que decía llama es algo que vas descubriendo a través de estar dentro del máster, que es que no, no existe solamente un desarrollo económico, o no puede ser exclusivamente económico. También tiene que existir el tecnológico y también tiene que existir el humano. Y yo creo que en estas asignaturas que llaman escribía rápidamente te empiezas a dar cuenta que existe ese hilo conductor que te va a este ¿no? y después sí que es cierto que cada uno de nosotros como alumnos a través de estos eh, trabajos de fin de módulo vamos implementando los diferentes conocimientos y dependiendo de los temas que a nosotros nos interesan pues vas poniendo los diferentes elementos de del sistema lo hace mucho más robusto eh, cuando estás haciendo esta parte como de análisis de eh, en dónde te vas a matricular, en qué más te vas a buscar. Eh, digamos que estas cosas sí que son muy importantes, este tipo de conversaciones, para poder identificar cuál es la diferencia entre un tu, y tu, otro tu oferta, es demasiada. Eh, y creo que hay que darse el tiempo de ver hacia dónde quieres llevar las cosas. Y, y para mí, el máster me ha dado eso: el poder conjuntar no solamente lo económico, que es, digamos, una parte que yo tenía muy desarrollada, porque ese es mi background, pero también, ampliarlo a lo tecnológico y luego también a los sociales. entonces yo creo que esa es mi diferencia, que si las materias están bastante bien complicadas y sobre todo que va a algo práctico para que Muchas gracias, pues muchas gracias a los dos, Eliana y a Manuel, con esto pasamos al a segundo modelo. y damos paso a eh, David y a Arcelio de la Peña, estudiante, eh, vamos a hablar de, como estamos todo hablando eh, del primer módulo, que es un bloque más troncal, de este segundo módulo, donde ya los estudiantes tienen que elegir entre el funcionario tecnológico, que es lo que vamos a hablar ahora, y el político. Entonces, eh, como decía, contamos con David Pereira, por la UPDL, del que hablaremos más tarde, y con de La Peña, estudiante del PASTEO. Entonces, eh, David, eh, ¿Qué aborda cada itinerario y dependiendo del perfil del alumno, cuál debería elegir o podría tomar? Bueno, en principio lo primero que quería decir es que podría aparecer el itinerario tecnológico para los alumnos que provienen de la tecnología, básicamente de la realidad de la Politécnica, y que el político es para las personas que vienen del itinerario de humanidades, pero la realidad no es, no es para nada así sino que hay una mezcla de los alumnos en función de los intereses específicos que quieran hacer con toda la libertad y que más o menos los itinerarios están preparados para que cualquier persona independientemente de su background pueda ejecutar. ¿no? El, primer, el primer itinerario es el de, de el itinerario eh, político, pues se centra en aquellos aspectos que tienen que ver con desarrollo económico, con relaciones internacionales y con las instituciones que regulan todo el tema de la cooperación y con, y con un asignador instrumental de, de, de métodos analíticos para operar en estos, en estos sistemas. ¿no? Eh, por su parte, el itinerario tecnológico a, aborda de qué manera la tecnología influye en los procesos de desarrollo, en primer lugar, la prestación de servicios básicos, que está distribuida en servicios básicos relacionados con el agua y el saneamiento, y servicios básicos relacionados con eh, la, eh, la energía. Eh, segunda, la segunda materia está en relación con los elementos constructivos, que, que, de la, todo lo que es el diseño de edificaciones y de, y de sistemas eh, urbanos con materiales y tecnologías gratuitas a cargadoras. Y el tercero aborda las tecnologías de la información y la comunicación, que progresivamente han ido teniendo un papel mayor en los procesos de desarrollo, abordando también algunas cuestiones como el papel de la tecnología, de las comunicaciones en momentos de emergencia. Luego hay una asignatura integradora, que es la asignatura integradora para el desarrollo, lo que, digamos, encaja todos estos procesos de diseño de políticas y de desarrollo de medidas y de desarrollo de proyectos en las estrategias que por un lado tiene cada país en la canalización de su propio desarrollo y por otro lado las estrategias que tienen las ONG son que tienen para, para. y Hablábamos antes del de trabajo final de este segundo módulo, que en el caso del primer tecnológico es el el PBL, ¿no? el aprendizaje de los proyectos, que es eh, un pelín distinto del, del trabajo de elegir de un modelo. Entonces, eh, ¿con qué objetivo se diseñó el PBL? Si le puedes explicar un poquito más. Bueno, nosotros estamos muy interesados en, el, en, en los procesos tecnológicos, no son solamente en elegir la tecnología que puede ser necesaria para un determinado problema, sino en encajarla en un contexto humano, y social, determinado. Entonces, lo que vimos es que la aplicación, digamos, temática de cada una de nuestras asignaturas no conducía de una manera adecuada a esos Y por eso nos pedimos en, esta, en este invento, que es el, el hacer un trabajo integrador, porque integra las cuatro materias obligatorias, luego integra muchos conocimientos que se dan en alguna de las asociativas, que o se dan después, de intentar llevar todo ese aprendizaje que los alumnos tienen en cada una de las asignaturas y canalizar todos los trabajos que se hacen en cada una de las asignaturas hacia un proyecto común en el que además también puede participar gente de otro centenarios aportando esa visión eh, social e institucional que, que tienen el alumnos. Nos resulta muy interesante porque además, bueno, es un, un, un proyecto que nos lleva mucho trabajo de localizar y de lo general, y desde luego a los muy de, de realizar, pero es un, un trabajo en el cual la gente, primero le pierde miedo a tomar decisiones y a de hacer su propio proceso, segundo, contar una realidad, porque todos los proyectos que nosotros elegimos son proyectos con los que nosotros estamos trabajando en proyectos de investigación de la universidad en las horas de, de intervención, facilitando mucha información de partida, porque claro, todos ustedes sabéis en un tiempo breve de, de aproximadamente cuatro meses y entonces, evidentemente, si no, damos un poco de soporte. Y luego, pues cada PBD tiene un tutor particular, normalmente hay una gente local de, de los países donde se interviene y forma parte de esta visión que nosotros queremos llevar que vale, y que luego se en las prácticas de que los aprendizajes del máster no solo sea el background teórico, por supuesto hace falta sino también ese aprendizaje a entrar, a participar en proyectos internacionales. Muchas gracias David, pues ahora eh, contamos con Antonio y posteriormente con Aurelio, pero bueno, Antonio eh, nos va a contar una sustentabilidad Vale, pues yo voy a intentar comentaros un poquito cuál ha sido la experiencia en este trabajo que nos ha presentado David. Es un trabajo que estamos realizando ahora mismo, entonces tampoco puedo comentar ¿no? hasta el final del proceso, pero yo diría que lo principal de este proceso, como lo, como lo, lo veo yo, es que es una un etapa de intermedio entre lo que es más puramente académico y quizás unas prácticas. Al final, como decía David, eh, trabajamos sobre unos contextos en los que tenemos mucha información, información que es eh, de verdad. Muchas veces en este tipo de trabajos pues, estamos contando, eh, contando con contrapartes en las zonas y al final, yo creo que para mí o lo, que, lo que veo más interesante de este trabajo es, es eso: que es un paso intermedio entre lo que puede ser eh, una actuación totalmente real, que a veces es lo que el miedo que tenemos ¿no? con el es que David, de, de hacer cosas, y este es como el paso previo. No llega a ser... Yo creo que se pierde el de miedo de ser eso es, capaces, ¿no? Eso es, estamos muy tutorizados, tenemos gente que nos apoya, tenemos mucha información, y entonces un poco como ese paso intermedio. Muchos alumnos que ya han terminado, igual alguno de los que viene después de comentar brevemente algo de eso, pero en su momento, en el momento en el que estás tú, probablemente ver esto esto no es cálculo a superar y requiere mucho trabajo, pero sí que realmente nosotros observamos que tiempo después la gente te dice el trabajo fundamental un poco para perder ese miedo. No, no sé, igual lo puedes decir tú también. No, yo no <risa> pero vaya, Ahora, La experiencia cool. que tengo de, de otros compañeros eh, es muy buena y es muy importante. Al final estás 100% involucrado y estás aplicando la teoría claro. literalmente. Es que creo que es otro de los puntos también. Que al tratarse de, de proyectos en, en zonas reales, con datos reales, eh, muchas veces sobre actuaciones reales, eh, te involucras más en el proyecto. Dejar de ser una cosa puramente teórica, a ser algo que tiene un fondo también. Muy alejado de ti. Eso es. Y después, quizás, también añadiría la idea esta de que es verdad que es una actividad propuesta para el itinerario tecnológico, pero eh, tal y como acabas descubriendo durante ese segundo bloque tecnológico, no hay soluciones tecnológicas sin una parte eh, social detrás. Entonces, eh, esa mezcla que se hace dentro del propio PBI, donde compañeros que vienen de la otra rama, aportan eh, lo que han visto y vivido en otras asignaturas, también ayuda un poco, yo creo, a analizar eh, las ideas quizás más tecnológicas o, o las, las ideas que, que tenemos la gente que viene del apartado tecnológico a, una parte, a un proyecto más real con, pues, con datos reales y situaciones reales. Sí, yo creo que hay el un último elemento es que en realidad nos, nos viene dado por las circunstancias de los alumnos, pero que es un elemento muy... Eh, que o sea, aparte de que se integran muchas asignaturas y el político tecnológico, claro, esto es una, un máster muy diverso donde hay muchos backgrounds diferentes, de muchos alumnos y eso en sí mismo también resulta muy enriquecedor. Y también en diferentes niveles de gente que tiene más experiencia laboral, gente que está viene directamente desde la universidad, recién salido del horno. Entonces, eso también es un proceso que enriquece mucho transversalmente. Y también tenemos a Aurelio, ¿no? Online. Que, sí. Online, que bueno. Eh así también con Liliana en, en, en, Mira, en el en colegio sí gracias David sí. gracias a los dos pues Aurelio eh, vamos a intentar poner eh, tu cámara en, el, en, en la proyección a ver si puedes vale deja compartir un momento Ah vale bueno pues eh, los que estamos aquí te escuchamos <ríe> y los vale. otros en casa T20, que son los de la máxima asistencia Vale. Genial, si queréis. Vale. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer hablar sobre el máster. Y yo tengo cosas buenísimas para, buenísimas para hablar sobre, sobre el máster. ¿Quieres? Eh, no, pero disculpa. Eh, bueno, si quieres las cuentas que cuenta Iliano, un poquito más el itinerario. Y, y luego ya contamos. Ah, vale, vale, vale, perfecto. Gracias. Perdóname. Sí, pues eh, tal y como ha hecho David con el itinerario tecnológico, Ian, si nos puedes contar un poquito más en poco cuáles son esas cultas y las temáticas sí. del político. Perfecto. Sí, eh, lo que hacemos en, en bueno, igual ocurre también en el itinerario radio tecnológico que he explicado David. Eh, profundizamos en algunos ámbitos concretos de las ciencias sociales, en algunos casos yendo hacia adelante, pues yendo hacia atrás. Quiero decir que, por ejemplo, en el caso de las asignaturas sobre sistema multilateral, sería ir un poco hacia atrás en el sentido de que es una asignatura que, que digamos, que, que sea una precuela, si queréis, de la asignatura del sistema de cooperación que se da en el primer semestre. Entonces, se toma esa realidad y se le da un contexto teórico y eh, práctico también, pero un contexto más amplio, ¿no? En el caso de otras, es un poco al revés. Por ejemplo, en el caso de instituciones o de desarrollo económico, que son aspectos de las teorías y de la práctica de desarrollo que han aparecido y que han ido surgiendo a lo largo de la asignatura de teorías del desarrollo en primer semestre, pues se focalizan mucho más en esas dos. ¿no? Siempre con un aspecto instrumental. En estas dos asignaturas, el trabajo de los alumnos consiste en buena parte en hacer un análisis de desarrollo económico e institucional para una serie de países que elegido, ¿no? Y además precisamente vinculándolo con lo que he comentado con el PBL, eh, parte de los países que se trabajan son los, trabajan, los países que luego también se trabajan en el PBL para que los alumnos que trabajan en esos países luego puedan incorporar a sus equipos y también se puede hacer un análisis del contexto de la realidad en la que se está ubicando el proyecto. Y luego también hay una cuarta asignatura, esta sería de, de un poco más, más, más instrumental en realidad. <coughs> Perdón. Es la asignatura de métodos cuantitativos de, de análisis de desarrollo, hay también una asignatura optativa después de, de métodos cualitativos, que nos bueno, explicará dentro del Banco de optativas Carlos Gregorio, pero, pero el motivo por el, que hay, por el que estás asignando este itinerario es porque es habitual que opten por este itinerario estudiantes que tienen un, una formación, bueno, en ciencias sociales, pero también pues, normalmente los estudiantes tienen una formación en humanidades, por ejemplo, eh, suelen optar por este, por este itinerario y, y, y a veces con otros. Dentro de, de, de, de la base rica que tienen, tienen menos análisis cuantitativo que a lo mejor sí tienen que viene de económicas o bien viene de las ingenierías o de la arquitectura. Entonces, es una forma también de dotarles de esta herramienta y continuar un poco con esa mutualización que tratamos de hacer a lo largo de, de todo el curso. De acuerdo, muchas gracias. Pues ahora sí, Aurelio, eh, te vemos. ¿Qué tal? Está? Hola, buenas tardes. Eh, os envío saludos desde Brasil. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Yo creo que antes de, de hablar de, de los puntos principales, yo creo que es importante hablar un poco de, de, también de mi contexto. ¿vale? Eh, yo soy brasileño, estudié un grado en Relaciones Públicas y trabajo hace 11 años en EMBRAPA, que es la empresa brasileña de, de investigación agrícola. Yo escogí el itinerario político porque, aunque me encantaría desarrollar el PBL, eh, me gusta mucho eso de, del aprendizaje en el marco de, de un proyecto. Yo trabajo en una empresa de investigación y estoy involucrado en muchísimos proyectos de innovación y desarrollo. Incluso los conceptos que aprendí en el, el Marci me, me sirvieron muchísimo para el desarrollo de, y, y la ejecución de proyectos en Embrapa, en la empresa donde yo, yo trabajo. Hay otro punto importante, es que para elegir el itinerario político, tú tienes que hacer el trabajo fin del segundo módulo en formato de artículo, y yo que tengo el interés por hacer un doctorado, para mí tenía muchísimo sentido practicar un poco más la escrita científica, además de intentar publicar los artículos generados, ¿vale? Por fin, yo también tenía muchísimo interés por las asignaturas del itinerario político, y al final yo soy una persona de de humanidades. Vale. Ahora, hablando un poco de, del proceso de, de, de enseñanza de, de las asignaturas, uh, yo creo que el punto principal que, que a mí me, me gustó más fue eh, en muchas de las asignaturas teníamos eh, la formación de grupos y trabajamos, trabajamos acotados en países o proyectos o regiones y, y, y era posible trabajar los conceptos que vivimos que en clase eh, en el marco de, de, de los objetos de estudio vale de los países de las regiones o de los proyectos entonces hablando de, de los cuatro de las cuatro asignaturas del itinerario político eh, Asignatura de Desarrollo Económico, a mí me gustó muchísimo conocer, yo que soy una persona de, que estudié un grado en Relaciones Públicas, yo no tenía así mucho contacto con, con índices económicos, yo no conocía mucho de eso, entonces a mí me, me gustó muchísimo eh, poder, eh, poder conocer, y entonces vimos muchísimas cosas eh, relacionadas al PIB, y, a en el empleo el stock de capital la inversión en innovación y desarrollo eh, en, en la asignatura de eh, el sistema de relaciones internacionales y el sistema multilateral también me gustó mucho que trabajamos acotados a, a proyectos entonces podríamos eh, nuestra nos tocaba nosotros eh, hacer una investigación hacer una búsqueda y conocer un poco más un proyecto y trabajar con los conceptos que estamos viendo en clase que tienen que ver con la cooperación sur-sur, cooperación triangular, cooperación tradicional norte-sur. A mí me, me gustó muchísimo. Ya en la asignatura de instituciones, de estado de gobernanza en los procesos de desarrollo, también me, me gustó muchísimo conocer eh, eh, la importancia de, de las instituciones para un país, ¿vale? Y entonces también teníamos eh, la, misma, la misma lógica de, de enseñanza. Teníamos que, que escoger un, un país y a partir de ahí trabajar los conceptos que, que vimos en, en clase. Y, el, y la última asignatura de métodos cuantitativos, eh, yo tengo que deciros que para mí ha sido un desafío. Yo soy una persona de humanidades pero el profesor Jesús es una persona que tiene una vocación para la enseñanza impresionante, fenomenal, de verdad. Entonces, yo creo que, que Paula también puede decir lo mismo, que es mi compañera de, de máster. Y ha sido buenísimo, ¿vale? Poder conocer cómo, cómo puede, se puede hacer la evaluación un poco más cuantitativa de de desarrollo, de proyectos de desarrollo. Eh, yo creo que es, es esto y, y otra vez las, muchísimas gracias por, por la invitación. Gracias a ti, Aurelio. Gracias, Aurelio. Y, y bueno, pues despedimos también a Diana y, y Aurelio. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a hablar finalmente de, en el segundo módulo, el primer curso, el bloque de educativas. Y tenemos a Carlos de los asuntos y de todo lo tal bueno, a Entonces, cuéntanos, introducenos un poquito este lo que... Bueno, pues llegamos ya al... Estamos todavía en el segundo semestre y vamos al tercer módulo. Hemos empezado el, el máster con una serie de asignaturas troncales, hemos seguido por dos, una de las dos ramas y llegamos ya a este tercer módulo donde el estudiante puede elegir entre una oferta de tres asignaturas y puede elegir de las asignaturas que completarían este, este semestre. ¿Cómo está organizado? Bueno, pues aquí lo que queremos es que ya el estudiante vaya especializándose o buscando aquellas asignaturas o materias donde quiere profundizar más sus eh, conocimientos o, sea, o sus habilidades. De esa forma, hemos organizado esta, esta parte en, en tres grandes bloques eh, de materias, que serían las que estarían relacionadas con el desarrollo rural y territorial, las que estarían relacionadas eh, con temas de políticas, económicas y economía del, del desarrollo, y una eh, tercera parte que estaría involucrada en una serie de asignaturas más instrumentales o metodológicas, en función entonces, de. O por lo que el estudiante mejor eh, se encuentre y le pueda servir ya para ir enfocando su, digamos, su salida o, o la siguiente parte que hablaremos del de máster, que será el, el práctico y el, y el trabajo piden de máster, elegir los eh, bueno, pues cuatro materias de, de estos bloques Así, en el bloque de desarrollo rural, pues vamos, a, a, vamos a encontrar asignaturas relacionadas con la agricultura, la forestería, la agricultura o la cadena de valor de forma que una visión completa de los problemas de desarrollo del sector primario que es tan importante para bueno, pues conseguir ese, eh, por ejemplo, el desarrollo sostenible el número uno que nos dice la FAO, el 75 de la pobreza está en el, en el ámbito rural. Como decía, hay otro grupo de asignaturas instrumentales en las que bueno, pues se puede profundizar, en un momento, bueno, si pues, ya no lo comentaba, por ejemplo, en, la, en los métodos cualitativos para análisis de los problemas de desarrollo, pero también en otras asignaturas, como sería la aplicación de los sistemas de información geográfica, y las infraestructuras de datos espaciales, o también las competencias para, para el trabajo en cooperación o en la innovación también aplicada al, al desarrollo. Y, como decía, otro grupo de, de asignaturas que estarían más enfocadas a las políticas o a la acción humanitaria. Vamos a seguir profundizando en temas como puede ser la desigualdad, la migración los objetivos de desarrollo sostenible y las organizaciones, o las microfinanzas. Yo creo que ese es un plantel donde ya cada estudiante puede irse orientando más a las salidas que le dan más. Entonces, de 13 se eligen 4, ¿no? Sí, exactamente. Cada estudiante tiene que elegir 4, cada asignatura son 2 créditos y medio, serían 10 créditos que completaría este. Y se puede ir, que oyente, porque yo, por ejemplo, no tuve el tiempo para ir, pero tengo un montón de compañeros que se apuntaron, bueno, además de tu matrícula que tenéis 4 asignaturas. ¿Sí? Voy a seguir a otras. Sí, hemos previsto en el calendario, en la programación docente, que todas las asignaturas se puedan elegir con, digamos, de forma independiente, de tal forma que no haya solo presentadas asignaturas. Esto es por dos razones. Primero, porque había tiempo suficiente. Hay que tener en cuenta que en este periodo los estudiantes van a tener que estar terminando su trabajo a fin de módulo o el proyecto, bueno, el del PBL, el PBL, en a en proyectos, en el itinerario que hayan elegido. Ellos quieren modular si van a tener más tiempo de ir como oyentes a las asignaturas. Cuando hay estudiantes que van como oyentes, lo que les pedimos es bueno, pues que se pongan en contacto con el coordinador de la asignatura, se lo soliciten. Y también les pedimos que normalmente, bueno, pues que participen en la clase como un alumno más. Así que hagan todas las actividades que se suelen hacer en cada una de que Al final es una oferta muy variada y, y vamos, yo me quedé con, con cuanto yo, por ejemplo, participé en Podestería, que me gusta mucho. Más que nada, porque yo soy un perfil de, de políticas y de sociales yo soy periodista y mm. no tenía esa... Además, hice el político. Y, y bueno, y pensé que igual por ahí voy a complementar de alguna manera esa formación más de relaciones internacionales y, y política con um, alternativas más tecnológicas y, y como prefería, por ejemplo. Pero luego tiré también más por innovación, desarrollo y emprendimiento y por los, eh, las asignatura de los ODS, que fue un MOOC online, que eh, también estuvo súper bien y muy bien organizado Entonces... Eh, Sí, por ahí esa fue mi experiencia. Intenté sobre todo lo que un plan complementar y ver qué otras eh, optativas podían aportar esos conocimientos que yo había adquirido durante el máster, que me habían resultado más interesantes. Por ejemplo, los ODS, eh, me, me, el tema de 2030 que pasamos eh, en, en el primer bloque, el sistema con carga, el, central, el sistema de cooperación. Esto, Vimos muchas en el 2030, me gustó mucho, por eso he eso de ese y entonces he el tema de forestería era eso, esa forma que me faltaba más en el terreno, más en, en el ambiente. Bueno, realmente eso es lo que pero que no, el eh, alumno pueda profundizar allí donde, bueno, pues, o bien por su inquietud, o por las carencias que pueda tener, o pues, la proyección que le quiera dar, pues, pueda encontrar ese espacio. De hecho, este es un módulo en el que, bueno, pues tenemos la flexibilidad de, de modularlo en función un poco de la demanda que tenemos. De hecho, en bueno, los últimos años se han introducido, digamos, asignaturas nuevas. Eh, también estamos tratando, que bueno se sale, digamos, de lo que es la eh, enseñanza arreglada, como es esta, en introducir una serie de seminarios cuando detectamos alguna carencia o hay alguna demanda por parte de los estudiantes del máster, de tal manera que tengamos espacios de flexibilidad para adaptarnos a las problemáticas que nos van surgiendo. Claro. Muy bien, pues ¿tienes algo más contar? ¿Tienes o no, que quieras comentar en relación a las cuatro No, yo creo que de este bloque yo creo que está claro, luego bueno, tenemos un espacio para preguntas dudas. Eh, si hay que decir que bueno, pues cuando un alumno se va a matricular, que se tiene que matricular, Claro, de un año completo de 60 créditos, pues tiene que elegir inicialmente estas eh, cuatro asignaturas, inicialmente este bloque. Entonces, bueno, pues le pedimos que, que la, lo mire bien. Sí, Toda la ir. información sí. de las asignaturas está en la página web del máster, están las guías estadísticas eh, del máster. Y en cualquier caso, si tiene alguna duda o bien a través eh, bueno, pues de los correos que se le van a. A, a dar después pues, al final de, de esta sesión o ya si en eh, la guía bueno, están pues, los correos de los profesores que participan en la asignatura pues se pongan con ellos tenemos que dar pues, la selección más, más correcta la perfila la identidad del estudiante bueno, carlos pues muchas gracias. muchas gracias con esto hemos acabado de hablar del primer curso ahora vamos a pasar a hablar del segundo curso o tercer módulo y, y vamos a contar eh, también con carlos de pollo y con Paloma, mi compañera Paloma, ex estudiante de máster, casi como yo. Y bueno, eh, otra pregunta para Carlos. Eh, ¿Cómo funciona este tercer módulo de práctica profesional y prácticas Bueno, este tercer semestre eh, comienza el segundo curso, es decir, nos tenemos, nos, ya tenemos de se matricularán en el segundo curso, que es importante advertirlo. Eh, son los últimos 30 fts Es, digamos, la parte digamos, no de enseñanza arreglada y que incluye eh, dos grandes bloques, que es el, la práctica profesional y el trabajo fin de, fin de máster. De tal forma que eh, los dos bloques, tanto la práctica y el trabajo fin de máster, pueden queríamos hacer un, un único conjunto o bien eh, dos. Y en este bloque hay tres asignaturas, eh, que son la práctica por, eh, profesional, la presentación de la práctica profesional y el tramo de, de más. Ok. Y, y bueno, Paloma, entonces cuéntanos sí. cuál ha sido tu experiencia en las prácticas dónde has estado qué has hecho qué tal ha ido bueno pues nada eh, bueno muchas gracias por la invitación y bueno pues yo he realizado las prácticas con Paula Loia bastante cerquita eh, bueno aquí en el ITPM de dentro nos de ha vinculado al Madrid Team Innovation que bueno como siempre los que estamos en el ITPM sabemos que lo sabe todo el mundo pero no entonces eh, pues bueno pues es un programa impulsado por el tema allí, que es la llanta autopropiada de innovación climática más grande de Europa y bueno, el programa de lo que consiste es como en lanzar ¿no? eh, pequeños pilotos de experimentación eh, en las que se llaman ciudades demostradoras para catalizar un poco este cambio, esa transformación hacia la neutralidad climática, hacia el desarrollo sostenible, la economía circular, etc. Y yo, pues, en concreto, he organizado las políticas dentro de un equipo, eh, un bonito que es el, de educación, que es el que lleva los proyectos de educación de Client aquí, aquí en la UPM, hemos habilitado dentro del programa de CITTEMO y la verdad es que ha sido pues, una experiencia increíble Yo también supongo que Paula ha tenido una experiencia parecida, porque sobre todo porque he podido hacer muchísimas cosas o sea eh, me han dado una libertad y he tenido pues la, la oportunidad de hacer mmm, todo tipo de tareas que nos vamos a unir y que además me han hecho ir muy a los aprendizajes del máster no porque para bueno, empezar todo esto del ciclo de proyecto y aprender, aprender las iniciativas que tenemos ahora, la recorrección de el tipo de ayuda, ¿no? Sí, ¿no? ahí, protocolo de graduación, reporte, pues, estas son cosas que yo no me imaginaba jamás que iba a hacer en la práctica, pero bueno, he bueno, tenido la suerte de poder hacerlo, la verdad, pues, pues desde diseñar eh, proyectos y, pues, aparte de toda la ejecución, el reporte, todo eso, ¿no? la evaluación, etc. Pero también pues actividades estas que solemos, a veces en los, en los PBLs y tal, nos pues, ponemos como, ponernos creativos y hacer como talleres, eh, ¿no? eh, procesos participativos ahí. Pues, pues yo he tenido acceso un poco a eso porque bueno, estaba un proyecto en un que pues, se llamaba de llamaba pide barrio que era un proyecto educativo. Y pues lo que hacíamos era, era ir a los colegios de Museo a a de Villaverde, a dos colegios de Bosa de Villaverde, y hacíamos distintos talleres, un poco en línea con el programa de Jan Noritos que es el otro programa de educación de gran King Y la, la idea era eh, pues, educar un poco a estos niños, comentar el liderazgo ¿no? y, y, y pues, con sus capacidades y conocimientos para que pudieran conocer esta transformación eh, pues, de resiliencia climática ¿no? en, en, su, en su barrio. Y bueno, pues, ya digo que sobre todo es un poco el haber podido participar con una variedad de pues de proyectos, ¿no? la cartera de proyectos educativos, de es muy interesante. Y no sé si me voy a poner un vídeo, ¿no? pero voy a salirme un poco el libro mientras lo buscáis. Bueno, para, para el, yo creo que esto es importante porque, digo, para o sea, que la gente como que no tenga miedo a meterse en, yo creo, en, en el tecnológico y tal. Porque yo, por ejemplo, vengo de ciencias políticas y yo me metí en el tecnológico eh, pues, con, pues con mucho intento y bastante asustada. Pues, pensaba que no pues, iba a poder eh, superar las asignaturas, pero la verdad es que o sea, luego al final tú vas aprendiendo, o sea, es un proceso, ¿no? todas las asignaturas te van guiando y al final, quieras que no, vas aprendiendo muchas cosas que luego se ven reflejadas y sobre todo una cosa muy importante yo creo que es que venga al máster con esta idea de, de equipo, ¿no? porque eso es lo que más te ve yo en el, el máster, es como interdisciplinar y esa es la clave, tú vas a ir a una asignatura, vas a tener un equipo de trabajo muy diverso y también te va a ayudar, ¿no? o sea, que no es nos, nosotros. Sino todo el grupo. Así que yo animo pues, a quedarme en el, en el que es muy interesante. ¿verdad? Sí, esa, esa multiplicidad de, de puntos de vista cuando, te, cuando caes en, en un grupo de trabajo, pues con una bióloga, y con, un, con una abogada, sí. y con una, una politóloga, una periodista, pues, al final o sea, es un montón de puntos de vista distintos, al final todos estás estudiando la misma asignatura, que incluye muchos eh, temas transversales y complementarios, al final es todo como y que todo esa sí. todo es especial, sí. sí. gente, exactamente. Exactamente. como que pues. bueno de decir que el, el vídeo que se va a presentar es parte de esa asignatura de la presentación de la práctica profesional en la que bueno, pues queremos que los estudiantes desarrollen otras formas de comunicar los resultados sí. y también recordar que en de estas ocho ediciones del máster Contamos con más de 150 convenios de colaboración con, con muchas entidades de todo, el, de todo el sector y bueno, que seguimos contando además con, con un gran número, tenemos una mayor realmente oferta de, de prácticas que realmente estudiantes y también un dato que yo creo que es importante, que el 18% de los egresados del máster acaban trabajando en las organizaciones a las que han cerrado ese primer paso. Y respecto al vídeo, yo daría el consejo de, para los que lo de las prácticas, ¿no? Dos sí. cosas, una, de ver si cómo funciona lo de la memoria de las prácticas para llevarlo al día y no estar al último momento. Sí. Eso me lo que sí. a mí también. Sí. Yo, sí. Sí. Y el vídeo, o sea, el vídeo me va a muchos problemas, lo de grabarse, eso que lo que me audio se escuchaba mal, bueno, que eso lo voy con tiempo, pues, diría yo. Luego también, Paloma, como tú y yo hemos estado también haciendo las prácticas bueno, aquí en el ITD, un poco de alguna manera, en el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo, que es donde estamos ahora mismo, eh, también algo que yo he aprendido, que también me ha resultado un desafío y que también es parte de los contenidos que hemos en el máster, es el trabajo en plataforma, el trabajo en creación que es esencial y que estructurar tu cabeza en torno a los... Actores y a los stakeholders que participan en los eh, procesos de desarrollo es muy difícil sí. y saber cuál es el papel de cada uno, el rol de los facilitadores, de las, de las personas que ponen que ponen en contacto a los diferentes sectores, públicos y privados. Todo eso es a mí ha resultado entorno. Sí, a esa dinámica de trabajo. Y cuando pero luego las más que ha Que hemos pasado un que en el que no se ve dentro Me quito de mí. Que lo que no se está viendo en esta en el proyector, no sé muy bien por qué. Pero tenemos online, ¿no? Tenemos sí, el tenemos... Ahora Okay. <laughs> Okay. Mm -hmm. Thank you. Sí, mm -hmm. Bueno, pues no hemos podido verlo desde aquí, por desgracia. <ríe> pero... pasaré el enlace. Perdón, no. Por igual que todo esto está en. Está en la página web sí, del máster. Para los que os hayáis quedado con ganas de ver <risa> el montaje de Pacoma y su experiencia, está en la página web del máster. Bueno, pues. Ahora, cuando. Como los, en live lo han visto, nos quedamos como a decir que lo vemos. Lo y lo vemos, claro. Vale, <risa> por supuesto. Pues, pues nada, Paloma, te despedimos Bien. y nos quedamos con Carlos Gregori, muchísimas gracias. Eh, vamos a hablar del TFM, vamos a hablar de las prácticas y de la presentación de las prácticas dentro del segundo curso, tercer módulo, así le capitulando, Y damos paso a Alejandra Rujas, que está también online y eh, que junto con Carlos Gregori nos va a mandar el TFM. ¿Cuál es el objetivo del TCM y cómo se selecciona? Bueno, el trabajo de máster es el trabajo que bueno, al final va a cerrar el máster, es un requisito obligatorio, tiene 15 es pues una carga muy considerable, vale unos tres meses de, de trabajo en, en, ese, en esa investigación o proyecto. Y, bueno, me preguntas cómo se elige. Es decir, hay realmente dos vías principales para la elección del trabajo de máster. Es una parte de una oferta del profesorado que participa en el, en el máster y donde recopilamos todas las líneas de investigación, trabajos, investigaciones o proyectos los que el profesorado está haciendo y en los que se puede incorporar el, el estudiante. Y también está la vía en la que el propio estudiante puede eh, solicitar un, un tema o un, un, un trabajo, una investigación en un ámbito o prep. En ambos casos, siempre el, el estudiante va a tener un tutor académico, profesor de, de este máster, que le va a guiar en todo el desarrollo. Puede también, en algunos casos, tener la organización de un tutor profesional, sobre todo cuando el trabajo de Máster se vincula a las prácticas eh, profesionales. Entonces, en, en ese caso, bueno, pues, tendrá esa, esa otra figura. Eh, y, bueno, yo creo que el, eh, la idea, digamos, del trabajo de Máster se puede ir eh, elaborando ya eh, durante el tercer semestre, al, al, antes de que finalice el primer curso. Eh, porque es en el periodo en el que se va a ir también desarrollando eh, la propuesta de, de la práctica y bueno también muchas veces el contar las posibilidades que se haga en, bajo bueno, pues algún paraguas de alguna ayuda para desarrollar esa, esa actividad y porque bueno pues eh, el trabajo va a empezar siempre por una propuesta inicial en tiempo suficiente se llegar a la recomendación del máster para que evalúe esa viabilidad de, de ese trabajo y una no vez aprobado, como posible pues, el, el pueda abordarlo y trabajar en eso. Pues, eh, precisamente para contar, tenemos tenemos Sandra, ¿qué habla Sandra? ¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me, escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, muy sí. bien. Vale, estupendo. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí. Ojalá me hubiera dado tiempo a bajar al ITD, pero he salido de trabajar hace muy poco. Vivo un poco lejos de, de Madrid, así que nada, no me ha dado tiempo, pero me hubiera gustado mucho estar ahí. Pues sí, hace tiempo que nos vemos. Sí. el estuvo midiendo mucho al ITD. Y bueno, yo te quería preguntar... Eh, ¿Cuál es cuál su es, cuál es la inserción laboral después del máster y después de las prácticas? Vale, pues os voy a contar un poquito la experiencia que yo he, he tenido después de, de terminar las, las prácticas profesionales. Bueno, os, os pongo un poquito en contexto. Yo soy licenciada en Biología. Eh, hice, tuve la grandísima suerte de hacer las prácticas en el ITD eh, como Aurelio, Paula, eh, Paloma, eh, pero en la parte del ITD que está llevando a cabo proyectos en conjunto con Ayuntamiento de Madrid enmarcados dentro del eh, programa que ha contado Paloma del Madrid de Demo. Eh, bueno pues proyectos hacia la sostenibilidad ambiental y bueno de adaptación y mitigación al cambio climático sobre todo eh, trabajamos dentro de la Subdirección General de Energía y Cambio Climático de Ayuntamiento de Madrid y bueno mi experiencia fue súper positiva y acabo las prácticas y bueno yo vivo también en un pueblito de Madrid de la Sierra de Madrid entonces yo acabo las prácticas y digo, jo, eh, yo quiero saber, yo quiero seguir haciendo esto, pero en los ayuntamientos y en la administración local, pues de, de los pueblos de, de la Comunidad de Madrid, de la zona en la que vivo, y bueno, pues seguir la línea que he aprendido en, en todos los proyectos que ITD y Ayuntamiento de Madrid llevan a cabo, pero a ver cómo se está respirando esta visión y cuál es a escala un poco más local en los pueblitos de, de Madrid. Y nada, pues lo que hago es empezar a llamar a puertas de ayuntamientos, ayuntamientos, ayuntamientos y, y bueno, también eh, estamos en un contexto global que a mí me ha ayudado, supongo que es, conocéis, habéis oído hablar de todas las subvenciones, las eh, Next Generation que están llegando, hay una parte de estos fondos que está destinado para las administraciones locales, eh, para que se creen puestos de trabajo en pro de, bueno, pues, de toda la agenda de desarrollo. Y bueno, pues ahí pues me entero de que se oferta una plaza de técnico de técnica de medio ambiente en el Ayuntamiento del Escorial, un pueblito de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí acabo, que al final yo creo que también acabo ahí, pues, eh, pues porque la entrevista defendí todo lo que el máster me ha aportado y la experiencia que yo había adquirido en todos los proyectos de, del Ayuntamiento de Madrid con los que había estado trabajando en, en las prácticas. Y bueno, pues ha sido esa un poco mi trayectoria. Ahora estoy como técnica de medio ambiente en el Ayuntamiento del Escorial y pues intento poner en práctica y llevar a cabo todo lo aprendido, tanto en las prácticas como en el máster. Un gran reto, pero bueno, pues muy, muy interesante. Entonces también os, os quería eh, contar como que cuando pensamos en... La proyección laboral que queremos tener después del máster eh, a veces eh, se piensa solo en la empresa privada o, o en el tercer sector, ONGs ¿no? o, o todos los centros vinculados a la academia como puede ser ITD o centros de investigación y nos olvidamos de la administración pública que a veces da un poco de vértigo porque son instituciones, las instituciones son complicadas, pesadas, van lentas pero justo necesitan a personas como vosotros y vosotras después de la formación que vas a adquirir para darle pues, toda esa inyección de transformación que yo creo que necesitan. Así que los pueblos y las ciudades os, os necesitan. No olvidéis que esto es una salida profesional también y necesaria. Pues enhorabuena, pero vamos, no tenía ni idea, pero vamos, es que es no, la ¿no? Sí, sí. sí. Pues Sandra, pues, muchísimas gracias por... A vosotras, muchas gracias por contar conmigo, un placer. bien, muy bien. Pues eh, nada, muchas gracias a las personas que habéis contribuido a explicar los, los bloques. Eh, bueno, Katia, no sé si quieres hacer alguna aportación también como profesora del máster. Eh, bueno. No, bueno, tienes que subir. <risas> Primero que nada, disculparme porque eh, he tenido una confusión de horarios y, y, y bueno, pues otro acto al mismo tiempo, y claro, el, la, el de la todavía no lo he desarrollado. Pero yo creo que este máster, no, <ríe> no, es una de las cosas que broma, broma. No, el, el, el, la verdad es que el, el venir desde las ciencias sociales y el encontrarte en el aula a alumnos que, son de, desde, que han trabajado el desarrollo desde otras perspectivas, desde otras disciplinas, es muy enriquecedor. La verdad es que el docente que tiene la oportunidad de dar clases de este máster, eh, en, yo creo que sale, sale aprendiendo, más que, que, que da aprendizaje. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eh, eh, se, se respira un aire muy, muy cómodo eh, donde, eh, bueno, pues eh, todo el mundo, yo creo que tiene la humildad de. de escuchar al que tiene delante sobre cosas que no ha oído jamás y que eso vaya, vaya un poco fluyendo en, en nuestra, nuestra manera de entender. Eh, si bien yo vengo desde, desde las relaciones internacionales, eh, al final en todos esos espacios que tenemos, que son muchos intermedios, cuando se ponen en marcha eh, los trabajos de fin de módulo, los y los trabajos finales de máster, es cuando te das cuenta cuáles son es tus carencias y dónde no puede estar ese complemento. Y yo no creo que haya un máster eh, que pueda, que pueda dar esta, o tener esa riqueza. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo, creo, yo me quedo con eso, ¿no? con, con lo que aprendo. Después de cada sesión, con lo que aprendo, después de cada trabajo en conjunto y de esa que nos cuesta mucho porque es muy compleja, necesita mucha armonización pero la verdad es que es muy aliviada. Pues muchas gracias, Katia. Pues si os parece, pasamos al bloque eh, de dudas y, y cuestiones que tengáis los que estáis en, eh, conectados online. Bueno, y hay una persona físicamente también que eso, cualquier cuestión que queráis preguntarnos, dejamos unos minutillos para, para contestaros. Os invito también a encender las cámaras y así igual nos podemos poner cara. Y nada, si queréis ir levantando la mano en la aplicación de Zoom y preguntar, o encendemos la cámara y micro. Sí, estamos eh, como 13 personas conectadas. Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo os quería preguntar eh, por las fechas en las que comienza el máster y también quería preguntaros si las eh, prácticas se tienen que hacer a partir del septiembre siguiente o podrían empezar eh, si el segundo trimestre acaba en junio, pues en julio. Uh -huh. Muy bien. La, el curso 2022 2023 empezará la segunda semana de septiembre y se prolongará hasta finales de, de julio del 2023. Y, bueno, por cuestiones de matrícula y de los calendarios que tienen las universidades, las prácticas se tienen que comenzar en septiembre del 2023. Y la práctica no se puede realizar antes. Es solo cabe la posibilidad de prácticas que no sean curriculares, que se puedan hacer antes. Pero la práctica de máster es el segundo año y va desde septiembre del 2023 hasta enero de 2024, incluido el trabajo. Pues muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Podéis encenderos la cámara y el micro. Y... Sí, Sí, bueno, si no tenemos preguntas, la persona que está en la sala, ¿Nada? Pues Yo, sí, sí, quiero hacer, recordar a los que están en el proceso de inscripción, de prescripción del máster, que es muy importante ese proceso eh, motivar muy bien, para la importancia la carta de motivación, y también incorporar en la, en la prescripción... Eh, cartas de recomendación que suspenden un poco el currículum de la persona que se está presentando. Sí, sí justo uno de los comentarios que quería hacer, va María, lo que acaba de comentar Carlos Reorio, porque es verdad que muchas veces en las solicitudes no, bueno, pues entiendo que se está solicitando a varios centros a la vez y bueno, pues, no se pone todo el cuidado todo el tiempo todo que se pueda. Y por ejemplo, pues otro, otro elemento importante, no podemos valorar los si, idiomas si no tenemos certificación de algún tipo, ¿no? O sea, la mera mención en el público, que se habla idiomas, pues no es suficiente, no es evidencia suficiente para que lo podamos valorar. Y luego solo quería comentar dos cuestiones que son casi más de, de intendencia, ¿no? Porque también es importante señalarlas y, y también lo, a raíz de los comentarios que, que han hecho Aurelio y Paula, este próximo curso Jesús Barreal no va a estar impartiendo métodos cuantitativos porque se va a distancia, pero bueno, ya sabemos, ya sabemos que nos van a asignar al profesor igual de motivado que él. Y, y luego también, bueno, pues por supuesto estamos todos a vuestra disposición para dudas de cualquier tipo, pero vamos, que también sepáis que la coordinadora, aparte del, del curso próximo, por el lado de la Complutense, será la profesora Katia Cascante. Uh -huh. eh, así que, así que nada, los coordinadores pasarán a ser Katia y a Bueno. Pues eh, muchas gracias. Yo eh, voy a, os voy a recordar, de todas formas, que están abiertos los plazos de inscripción para aquellos que todavía no, no hayáis aplicado. Eh, podéis inscribiros en cualquiera de las universidades, en una, en una de ellas, indistintamente. En concreto, en la Politécnica el plazo está abierto hasta el 30 de junio de, de este año y en la Complutense está, bueno, abrieron ayer el segundo plazo, el 27 de abril. Hasta el 27 de, de mayo. Y bueno, luego la, la comisión de admisiones valora las solicitudes. Eh, Se si os enviará una carta de, de admisión en el caso de que seáis admitidos. Tiene, tiene demanda el máster, como sabéis. Y, y no, si en el caso de ser admitidos, podéis pues, pues, matricularos en, en julio y septiembre en la Politécnica y en junio en la Universidad Completa. Y bueno, creo que por mi parte, no sé si hay, bueno, perdón, los canales de, de comunicación que, que utilizamos en el máster, como sabéis, eh, es el correo que ya nos está en contacto, master.tv.upm.es. Con respecto a la matrícula, es verdad que la comisión de, del máster eh, nos encarga de las matrículas como tal y hay dos correos de secretaría en función de cada universidad. Tenemos también un grupo bastante activo. El LinkedIn, que, que bueno, se comparten pues ofertas, eh, se comparten actividades, eh, los propios alumnos comparten vuestras iniciativas, los profesores también. Si queréis contactar con un alumno o alumna de vuestro país, eh, estarán encantados de, de ayudaros en, en, en, la, en la incorporación al máster. Y bueno, luego la propia web que es www.masteretd.org y bueno nada, nada más agradecer a vuestra, a vuestra asistencia animaros a, a inscribiros al final bueno decimos el máster es un más máster más, al final es una familia como veis y nada gracias a, a los profesores eh, y a los alumnos que, que han contribuido a la sesión y a los eh, Andrés que me ha ayudado con la preparación y socio de comunicación que también eh, tiene bastante que ver en, en el máster ya, sí, Mónica por la sí, vida. Sí, sí, Así que nada, muchas gracias y esperamos veros eh, pronto. Muy bien. Pues listo, muchas gracias. Buena tarde. Chao, buenas tardes. Chao. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.